Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curto Kennels, Tenerife, Islas Canarias, España. Eh, ayer me visitó un amigo al que me he referido eh, anteriormente estuvo en el club, se salió del club del presagrario, al cabo de los años volvió al club. Y este señor, pues, que al que conozco yo mucho, hace muchos años, y sobre él podría hablar largo y tendido, porque me ha contado cosas a lo largo de los años de las experiencias que él tuvo eh, en el club eh, con socios, eh, es de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna, eh, aquí cerca, que es donde la oficialidad, eh, la, el, el domicilio de la oficialidad del club eh, ha estado siempre y conoce muy bien pues, a Miguel Ángel González, el, el pichón, Manuel Martín Betencourt. Eh, Juan Quevedo Martinón, no, no sé si llegó a conocerlo porque de eso es más antiguo. Él probablemente sería muy joven porque este señor tiene ahora unos 52 años. Bien, pues ayer estuvo aquí, me llamó el otro día y estuvimos hablando, que me comentó que estaba viendo los vídeos, que le parecían muy interesantes, eh, pero que había que que iba a venir a hablar conmigo y a conversar un rato para matizar, para matizar algunos puntos de, de los vídeos, sobre todo de los últimos. Y nada, yo me hice una chuletita, que no suelo hacerla, aquí la tengo, en esta libreta. Entonces, bueno, aproveché también para apuntar porque me desvié en un momento determinado del vídeo en el que hablo de Chago, eh, Chago, el de Bandog, y me desvié cuando hablaba, o oh, he hablado de lo que fuimos a visitarlo, Manuel Fernández y yo a Francisco, eh, un joven que cría pastores alemanes de líneas de exposición, y que tiene unas, o tenía en aquella época, no hace muchos años, pero hace ya unos añitos, eh, Bulldog Inglés tenía unas hembras muy bonitas, muy aparentes. Y bueno, que luego fuimos a su domicilio, eh, aquí cerca del Bar Carrefour, eh, y que de los tres machos que estuve viendo, que él me ofreció para que yo eligiera uno, que le eran eh, criptórquidos, no tenían ningún testículo, los tres. Bueno, luego me desvié. Hablando de, de Manuel Fernández y de los Bulldogs, y luego retomé lo de Chago. Eh, pero es que yo lo traía a colación porque, entre otras cosas, eh, Chago que tenía la tienda de animales ahí en el, en el Carrefour, entonces mmm, se me olvidó decir que esos tres Bulldogs que no tenían testículos, Pasado una semana aproximadamente fuimos mi mujer y yo a comprar al Carrefour y pasamos por delante de la tienda de Chago, la tienda Bandog, y nos quedamos mirando en el escaparate que tenía unos cachorritos a la venta y estaban los bulldogs a la venta. Y le dije yo a Valeria, digo, mira, aquí tienes a los perros, a los bulldogs sin testículos porque enseguida me di cuenta que eran los Bulldogs que yo había estado viendo. O sea, que esos Bulldogs, eh, el, el criador, eh, se los ofreció a Chago, porque él me imagino que tendría amistad con Chago, eh, y los puso a la venta, sin testículos. Y digo yo. Pero vamos a ver. ¿Qué mentalidad de criador es esa que tiene unos perros sin testículos y eh, para quitarse la responsabilidad pues se los da al dueño de la tienda para que los venda? A lo mejor Chago ni se enteró, no lo sé, porque a él se los daría para que los vendiera y yo no puedo decir que, que Chago supiera o no que no tenías testículos pero sí el, el criador y allí estaban a la venta y me imagino yo bueno que se venderían a sabiendas el criador de que esos perritos no tenían testículos porque claro puede ocurrir que sobre eso haré un, un, un vídeo eh, especial para ello de cuando al criador eh, pues le nacen cachorros que no tienen testículos y a veces sin darse cuenta, por descuido, no los ha mirado o no los ha mirado bien o si se ha dado cuenta que en ese momento cuando son muy pequeños no le han descendido los testículos y a lo mejor confía que luego le van a descender, en fin, sobre eso hablaremos, haremos un vídeo sobre ese particular. Bueno, pues... Mmm... He hablado de los jueces eh, de Carlos Salas Melero, de los jueces que juzgaban en el, los perros de Presa Canario cuando, cuando aquí no los juzgaba, que es lo que me hablaba este señor, cuando a Tenerife venían jueces de molosos invitados por el club, o sea que no juzgaban jueces especialistas del club. Eh, entonces él me dijo, yo es que tampoco conocía muy bien porque no, yo no estaba en relación con el club y en los últimos años, bueno, muchas veces no iba por allí cuando había monográficas, pues no me interesaba o sea, no, pasaba el tema ¿no? entonces me dijo este amigo que aquí vinieron como jueces invitados Pascual Asensi de Valencia, bueno, de Alicante, perdón. La hija, que también es juez especialista, o sea, el padre, que fue presidente de la Sociedad Canina de Alicante. La hija también vino, juez especialista también. Salvador Serrano Antón, de Alicante que tenía el criadero con el hombre de presas canarios, antes criaba bullmastiffs, luego lo dejó porque los bullmastiffs no se vendían, no. y entonces, claro, como, como negocio, pues no. Entonces, este Salvador Serrano Antón, yo nunca traté con él, lo vi alguna vez aquí en Tenerife, eh, sí tenía noticias de él, eh, se metió lo de los perros de presa canario porque veía que tenían eh, más futuro como, como negocio para la venta ¿no? eh, vino también aquí invitada, eh, claro fueron muchos años cada año había que juzgar las monográficas y alguna que no era monográfica pero que era también exposición oficial y los, los, los criadores o los los aficionados a los presa pues se presentaban eh, buscando el, el CAC, los CACs, ¿no? Entonces, aparte de estos, también Paloma Iglesias, que era la presidenta o presidente de la sociedad, eh, sí, de la sociedad de canina de Asturias. Luego, Felipe Llanos conocido por Felipón, de Sevilla. El criadero de ellos creo que es Guadalcán. Luego, Carlos Salas Melero. Yo no sabía, no tenía noticias de que Carlos Salas Melero, de Madrid, un hombre muy, muy puesto a las exposiciones caninas, en el mundo canino en general español, eh, porque él publicaba junto con Aramesto una revista que estaba muy bien con, a todo color con un papel extraordinario con muy buena presentación y yo leí algunos artículos de él por ejemplo los perros de toro que compraron los ingleses para, que le he, lo he mencionado muy recientemente para mm, mm, diríamos que retemplar o, o regenerar el, el bulldog inglés de finales del siglo XIX, el bullmastiff del siglo XIX y el mastiff también en el siglo, a finales del siglo XIX. Lo cual quiere decir que esas terrazas, en su genética, está el perro de toro español. Carlos Salas Menero ahí menciona incluso capas, eh, características del perro de toro que se llevaron allá, nombres, peso Bien, entonces pues voy hoy este, este vídeo eh, a dedicarlo a estos jueces y a sus juicios y a sus fechorías en sus juicios. Claro, eh, este amigo me decía y sabe lo que dice y, y este señor como se suele decir en español no hablaba paja. No hablaba ni habla paja. Él cuando dice una cosa es porque tiene conocimiento de eso que está diciendo. Bien, entonces, yo he hablado de Manuel Martín Bettencourt y para esas personas que piensan que yo he sido un poco cruel con Manuel Martín Bettencourt en mis planteamientos, eh, bueno, pues... Voy a exponerles lo que él me comentó ayer en... con respecto a ellos. Vamos a empezar por Pascual Asensio. Pascual Asensio, que por cierto publicó un libro, aprovechando el boom del perro de presa canario, pues publicó un libro en el cual incluye el perro de presa canario. Eh, ¿Qué aporta? Nada. ¿Qué conocía del perro de presa canario? Pues de todo lo que yo he venido planteando, y que se puede hacer un seguimiento a través, no solamente de, mis de estos vídeos, sino de mis artículos, eh, que se incluyen parte de ellos eh, en, en el libro en el, del 91, pues este señor no plantea nada, o sea, no dice nada. Habla del perro de presa canario y hace una descripción. Lo que pasa con la mayor parte o le, lo que ocurre con la mayor parte de las razas caninas. Eh, nada, no dicen nada, eh, no aportan nada. Más bien, eh, son como no, no hablan de, de las razas, de la raza que tocan en realidad, de verdad, sino en profundidad, por lo menos, un poco, en fin, aportar datos de cómo se han gestado las razas, cómo han evolucionado, porque de lo contrario, las personas que leen ese, esos libros, pues no se enteran de qué va, ah, y luego opinan, hablan y opinan basándose en esa falta de datos, que lo que hay es eh, inexactitudes, o sea, no, no aportan absolutamente nada. Entonces, Pascual Asensio, eh, Asensi, perdón, pues eh, juzgó aquí, y lo que me decía este amigo ayer es que en todo momento los jueces invitados eh, no juzgaban en realidad. Premiaban los perros que Manuel Martín Betancourt y compañía, Miguel Ángel Pichón, pero básicamente Manuel Martín Betancourt decía, siguiendo la política del club, que además esa era la palabra, la política del club, eh, pues juzgaban o premiaban a aquellos perros que le habían dicho, los del club, los de la directiva, Manuel Martín Betancourt, porque los demás ahí ni tenían ni arte ni parte, los otros directivos... Eh, Nada, eso era Manuel Martín Bettencourt, el señor que dominaba, el señor que sabía, el señor que iba con esa cosa, con esa parafernalia, como he dicho, y que se los llevaba al huerto. Un, un juez que no he mencionado y que también Miguel Ángel Pichón premiaba eh, los perros porque él juzgaba también, juez especialista, imagínense... Ese señor que me llamó a mí para que yo viera los cachorros de aquel macho negro de Gran Canaria, porque ellos en realidad querían sacar capa negra. No, no, Manuel Martín Bettencourt que no a la capa negra, bajo unos, unos, eh, eh, unas objeciones en contra de la capa negra, pues mm, unas opiniones que, que no se sostenían para nada. Entonces iban en busca de la capa negra. Por eso Miguel Ángel llevó la perra allí, aquel macho que yo localicé y que si no es por mí no se le pone a la perra, no se lo hubiesen permitido. Eh, luego no sé qué lo que pasó con esos cachorros, porque me parece que había dos negros en los 5 o 6 de la camada. ¿Qué ocurrió con ellos? Pues probablemente ellos no fueron capaces de, de seguir con la capa negra. Porque otra cosa que yo también en alguna ocasión lo he escrito y probablemente lo he dicho en algún vídeo eh, Manuel Martín Bettencourt y Miguel Ángel y compañía, pero sobre todo mi, por, por las ideas de Manuel Martín Bettencourt, que dijo, bueno, pues le metemos American Pitbull negro y sacamos capa negra. Pero claro, como yo dije en algún escrito, en algún artículo, pero eso había que llevarlo a cabo, eso había que hacerlo. ¿Fueron capaces? No fueron capaces. Y entonces, pues no y siguió con la matraquilla de que el perro de presa canario de capa negra no, porque eso era no era dentro... Bueno, pues si la tradición, durante todo lo que sabemos del perro de presa, de los perros de presa de las pechadas, había negros, siempre hubo negros, o sea, perros de capa negra. Bien, que el origen de esos perros era del dogo alemán, no nos cabe la menor duda. Pues a mí al menos no me cabe la menor duda. Entonces, Agustín López Melo... Cuando venía a juzgar aquí, eh, era tres cuartos de lo mismo. Manuel Martín lo hablaba con él, miraba a los perros y tal y igual. Otra cuestión. Antes de las monográficas, cuando venían estos jueces a juzgar, o sea, cuando el juez fuera Pascual Asensi, o la hija, o Agustín López Melo, el día antes de la monográfica cenaban en grupo. ¿Vale? Y con, y con, y con Carlos Salas Melero lo mismo. Y con este joven eh, de, de Sevilla, eh, tres cuartos de lo mismo, Felipe Llanos, Felipón, que yo no, nunca hablé con él. Yo lo vi de vista en alguna ocasión. Eh, desde, desde muchacho, adolescente, niño casi, no que venía con el padre y luego él fue el que eh, se convirtió en juez o lo, o lo, o lo, lo eligieron como juez pasado un, corsi, un cursillito de aleccionamiento de los que ha, ha, hacían aquí. no Bien, pues entonces tenían una cena y en esa cena estaban, según me comentaba este amigo mío, porque él asistió a esas cenas, eh, pues se sentaba Manuel Martín Betencourt en Miguel Ángel Pichón, o sea, a la directiva, estaban las esposas, los que tenían esposas, eh, y, y algunas esposas a lo mejor no asistían, por la razón que fueran, y me decía que se juntaba mucha gente del club. Eh, la vez que estuvo aquí Carlos Salas Melero, pues dice que eran unas 100 personas. Una cena... Vamos, eh, en, en, en perfectas condiciones, sea con, con un alarde eh, extraordinario. Y agasajaban al juez y charlaban con el juez. Y bueno, todo eso y, y ya preparaban a los jueces. L los jueces, ya cuando venían aquí, estaban predispuestos. Es como esos políticos que dice que los corrompieron. No, ellos, ellos entraban al trapo porque eso les beneficiaba, eh, como los políticos, a los políticos, pues, eh, con dinero que luego lo ponían en los paraísos fiscales, presidentes que están, como tantos jueces, vendidos totalmente, y entonces llevan a cabo unas políticas eh, que son las que quieren los políticos, eh, esos políticos y algunos empresarios, y los jueces lo que quieren los políticos. Y muchos de esos jueces son de los partidos que gobiernan. Por ejemplo, eh, jueces del Partido Socialista y otros del Partido Popular. Bueno, pues aquí esos, estos jueces de presa canario, que es, lo son de, de molosos, pues cuando venían aquí cenaban, pues todo eso ya estaba cocinado. Y ya se sabía lo que iba a... Eh, a los precios a los perros que se les iba a dar ganadores al día siguiente cuando la monográfica eso está muy muy claro eh, y este señor el presidente de la canina el segundo presidente de la canina después de Asensi Pascual Asensi el Salvador Serrano Antón este amigo mío lo trató bastante, porque este Serrano Antón venía aquí, incluso a este amigo le compró un cachorro, que no tenía papeles. Luego allí en la península le adjudicaban papeles. No es que pasaran el registro eh, inicial, no, no, le adjudicaban papeles, según me comentó él. Alguno pasaría de los que se llevaban de aquí el registro inicial allá, pero otro le pasaban, le adjudicaban papeles. Y entonces me comentaba ayer, que eh, Carlos Salas Melero, que él asistió a la cena, dice que se despachó con toda una conferencia, eh, eh, más que una charla, toda una conferencia eh, haciendo alarde de sus conocimientos de cinofilia, de razas caninas... Eh, del Perro de Presa Canario, porque él estaba en la Comisión de Razas Carinas Españolas cuando se reconoció como raza, y él estuvo aquí, y en mi libro del Perro de Presa Canario allí se puede, digo, se puede comprobar que yo menciono a Carlos Salas Melero, a la esposa a Ana Mesto, que ella también era de, de, de la pomada, ¿no? Bien. Y dijeron cuando llegaron a Madrid que habían impactado, eso está en mi libro, habían impactado, ¿no? Aquí, ellos con su conocimiento, como representando a la, a la sociedad canina, como juez internacional de distintas razas, entre ellas los molosos, experto en mastines españoles. Bueno, pues entonces dice que soltó toda una conferencia. Hablando del perro de presa canario. Y al final de esa conferencia, Carlos Salas Melero fue aplaudido multitudinariamente con verdadero entusiasmo, porque lo que decía, me dice este amigo, pues que estaba bien, estaba bien con respecto a lo que es, o se pretendía que fuera el perro de presa canario. Y como entusiasmando a los, a los allí asistentes. Bien, y al día siguiente... Se, se, llevó a cabo, se llevaron a cabo los juicios que juzgó la clase eh, macho, sería no no sé. Y, y en esa ocasión se presentó el perro, que yo no sabía el nombre siquiera, del criadero Los Calabazos de aquí de La Palma, de la isla de La Palma. Y ese perro eh, se llamaba Tigalate que fue campeón de monográfica y campeón, si no recuerdo mal, mundial. O sea, esta gente cuando iba, me decía este señor, eh, amigo mío, cuando empezaban con un perro hasta que no lo hacían campeón de monográfica y luego campeón español y luego iban a por el campeonato del mundo para darle bombo y platillo al perro de presa canario. Pero, ¿con qué arte? ¿Con qué artes? pues las artes, las artes de la corrupción. ¿eh? Eh, a eso se le llama, aparte de corrupción, es eh, tráfico de influencias. Entonces, uno al otro le beneficiaba y a su no terminaba. Entonces, este perro Tigalate lo hicieron campeón al día siguiente. Pero eso ya estaba cocinado. El día anterior, no dice que la decepción este amigo no fue con la esposa porque la esposa pasa el tema de los perros porque ya ha ido a varias reuniones ya no quiere ir a más, me decía él no entonces estaba con un amigo que yo conozco mucho pero no vamos a hablar de él porque no es del mundo del presa pero sí que este amigo lo conoce mucho eh, y, y estaban allí y entonces se quedaron de una piedra cuando vieron que el perro al que le dio el premio fue, en esa monográfica, fue al perro tigalate de los calabazos de la palma. Y yo no conozco al criador, no sé quién es, eh, sí había oído hablar del calabazo, de que le habían hecho eh, campeón del mundo a ese perro. Bien, y me dice que ese perro estaba desarmado de atrás, displásico perdido. Y eso Carlos Salas lo veía. Eso lo sabía Carlos Salas. Pero claro, otro, lo mismo que Manuel Martín Betancur en Lanzarote y otras veces aquí, porque Manuel Martín Betancur juzgó muchas veces, ha juzgado muchas veces aquí. Y Miguel Ángel Morales, bello. Y Antonio Gómez Ramírez, ese señor, ¿eh? el que sustrajo o robó dinero de, de Caja Canarias de los jubilados y todo lo que cuento ahí, eh, y quién más de aquí, de jueces de aquí Agustín López Melo es la misma película, Agustín López Melo es un hombre que ni pincha ni corta nada, cuando hagamos el vídeo de Agustín López Melo verán ustedes que ya yo lo toqué eso en mi libro eh, en, en una crónica eh, que se convirtió en, en parte del libro Bien, eso lo hablaré otra vez de Agustín López Melo, que es lo que criaba en Gran Canaria. Yo lo traté bastante, Agustín López Melo, ¿eh? bastante. Ya les contaré cosas, cosas que, vamos, que no tienen nombre. ¿Mm? Y yo lo que estoy hablando es simplemente para que se tome conciencia de aquello que yo venía denunciando desde el principio, ¿eh? pues desde la primera muestra de perros de presa, pero aquello era pecada minuta con lo que después ha ido viniendo y se ha ido sucediendo año tras año, juzgar a quien juzgara. El año que juzgó, eh, que no juzgaba el club que yo me presenté con mis perros de presa y con dos majoreras, esa vez el que juzgó era uno de razas eh, de molosos, pero que no era del, del, del grupo este no era como Carlos Salas, yo no recuerdo el juez que era, pero este lo, lo trajo eh, Remedios Márquez, eh, procedente de la canina de Tenerife, y ahí la cosa fue distinta, eh, porque si llega a ser de los de ellos, a mí me hubiesen hecho la Pascua otra vez con mis perros. Entonces, eh, me dijo eso ayer dice, fíjate tú, nos quedamos eh, su amigo y, y se, se miraron dice, mira tú ha, le ha dado el primer premio a ese perro que está desarmado esa es la palabra que utilizó: desarmado, de, totalmente bien cosa que no me dijo este amigo pero que yo lo conocí digo que yo lo sabía, yo había tenido conocimiento con respecto a ese macho, Tigalate aquí estuvo un chino me dijo a mí un gestor administrativo con el que yo durante muchos años he trabajado, que es conocido, amigo o algo de este señor, de, del dueño del calabazo. Y al parecer eso se lo comentó a este gestor, Oscar del Castillo, eh, le había comentado, no sé si personalmente o por teléfono, que estuvo por allí un chino, y le compró el perro al del calabazo en mil euros. Pero el chino le dijo que él no tenía ese dinero aquí, pero que podían hacerlo, él se lo llevaba en ese momento, y en cuanto llegara a China, le mandaba el dinero, le transfería el dinero. Entonces el chino pues se llevó el perro y el señor propietario del afijo, del calabazo se quedó sin cobrar según me comentó este señor y yo no digo que fuera así o que no fuera así yo estoy haciendo un comentario por lo que me dijo a mí este señor que es amigo o conocido del, del calabazo nunca cobró los 40.000 euros del, del calabazo Nunca más supo del chino, al parecer. Bien, le salió mal, le salió el tiro por la culata. Yo me alegro de eso, no, a mí no me da ni frío ni calor, a mí me da lo mismo. Es un problema de esta gente, ¿no? Para que vean cómo trabajan. Eh, lo mismo que el perro aquel de Barcelona, que compitió, eh, perdón, de Barcelona, de, de Tarragona, donde yo presenté pre per personalmente los, mis perros de presa, eh, que yo nunca presentaba perros, o sea, yo personalmente no estaba puesto en el tema, eh, pero bueno, me, yo los llevé allí y, y presenté mis perros. Ni, en clase abierta, Machos, ganó mi perro Nito, y segundo quedó el de él, no recuerdo el nombre del perro ahora, tampoco vale la pena. Ese perro luego lo vendió también por, un, por muchos miles de euros a un señor de Brasil. Lo he relatado en algún artículo que aparecerá en el libro eh, segunda edición, eh, que espero que sea pronto, dentro de un mes, mes y medio, dos meses. Bien. Pues ese sí le, se lo pagaron en España, en Barcelona. Eh, estos señores se lo llevaron a Brasil y al poco tiempo se lo vendieron a un norteamericano. ¿Por qué se lo vendieron a un señor norteamericano o donde quiera que fuera? Pero en ese caso parece ser que era un norteamericano. Porque se dieron cuenta que la, de que la calidad del perro dejaba mucho que desear y de atrás no estaba bien. Porque yo se lo dije al dueño del perro y él me llevó allí para que yo viera cómo el perro subía y bajaba y le dije que el perro era muy largo para la altura que tenía y que de atrás no lo veía yo bien. ¿Eh? Y ese perro fue campeón de monografía y campeón de España. Y no recuerdo si campeón del mundo también, pero bueno, por lo menos campeón de España. Claro, estos ingenuos que vienen del extranjero a comprar perros premiados, pues, eh, ¿campeones de qué? Son unos completos ingenuos, pero es una ingenuidad muy interesada, una ingenuidad muy interesada porque dicen, yo ahora me llevo este perro, pago este dinero, pero yo luego lo anuncio, los productos de este, de este campeón, y los voy a vender como rosquillas y me voy a hinchar a ganar dinero. Bueno, y les ha salido la cosa mal. Y el del chino, al parecer, no se supo nunca más nada. vale Pues ese perro fue el que premió Carlos Salas Melero. Pero es que Carlos Salas Melero actuaba así, en la mayor parte de los casos, no solamente cuando juzgaba presas canarios en Canarias, no, que estuvo ahora hace poco en Lanzarote, en Lanzarote, no, en Fuerteventura, en Fuerteventura, eh, que está en internet, lo pueden ver allí, y él habla, que es Carlos Melero y su palmarés de, de los juez de razas, de no sé cuánto, bueno, pues, este señor, me decía a mí, mi hijo Manuel Junior, Manuel Curto Junior, hace dos días, de que esa cachorra de siete meses parece ser que la dejaron primera, seguramente que quien, quien eh, hizo el juicio final, porque ese, ese, esa cachorra la juzgó un juez del club, eh, y luego ya al final, pues en el grupo, pues los juzgaría no sé cómo funciona el tema, bien eh, y tuvo que intervenir Carlos Alas, y Carlos Alas comió allí con la gente y con los de Fuerteventura, que estaban también los de aquí de Tenerife y de Gran Canaria, de la pomada, como se suele decir. Bien, entonces, eh, ahora voy a referirme a Carlos Salas, eh, también lo escribí, y eso aparecerá en el libro. Estaba yo en Madrid, eh, fue con, fui con otras personas eh, a la Internacional eh, de Madrid, que se celebraba en la Casa de Campo, y me encontré con el criador de, no sé si se llamaba, ¿cómo se llamaba el? Meléndez, me parece que se llamaba se apellidaba Meléndez, ya no cría, y de nombre pues no me acuerdo, José Meléndez, José Meléndez podría ser, no sé, pero tenía el criadero eh, Abanicos del Jarama, si no recuerdo mal. Eh, este señor tenía un perro, yo lo conocí porque vino a visitarme aquí a Tenerife eh, llegó un, un, un sábado me parece que vino a visitarme con el perro, con otro amigo y venía él muy crecido y muy creído con su perro y ese perro tenía una operación de un muslo de la cadera del lado derecho creo que era tenía una cicatriz larga y eh, eh, enorme y se le notaba bien pues ese perro en Madrid ganó en alguna ocasión mejor presa canario y aquí en Tenerife no sé si quedó segundo, eh, con los jueces que ya estamos, de los que estamos hablando, y eh, estando allí en Madrid, este Meléndez me dijo, hablando tal, dice cuando ya iba a ser el almuerzo, allí en el recinto ferial, eh, estábamos todos por allí regados, y me dijo, ven conmigo y vamos a sentarnos al lado de los de de la sociedad canina, que está Carlos Salas Melero, y, y digo, no, no, no yo no tengo ningún interés, yo no me siento con los jueces, ni con el presidente de la canina, ni nada, eh, que yo no iba a presentar nada. Pero él dice, no, pero es para que te conozca. Digo, a mí me conoce de sobras. Eh, si algún momento tiene que juzgar perros míos, pues yo no voy a estar allí pendiente. El juez tiene que cumplir con su función de juez, eh, con arreglo a sus criterios y ser honrado. Y entonces me lo decía este hombre, pues para que entablar una buena relación para que el juez nos conociera y luego juzgara, pues eso, tráfico de influencias, en plan amiguetes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha venido haciendo Carlos Salas Melero, Pascual Asensi, la hija, Paloma Iglesias de, la, de Asturias, ¿eh? Eh, de la Fijo Camarmeña, ¿vale?, eh, Felipe Llanos hace poco poco, muy poco, un mes aproximadamente mi hijo me comentó que Felipe Llanos que mi hijo no sabía quién era este Felipón juez especialista de presa Canario él no se ha perdido una aquí desde hace muchos años se dirigió a él por internet para entablar relación y entonces mi hijo me lo comentó, y mi comentario, no por animadversión de ningún tipo, porque yo dice que le dijo, dice mi hijo que le dijo este joven, que había estado aquí con el padre desde el principio, una vez aquí, a hablar conmigo por los perros de prensa, y yo no me acuerdo, no tengo ninguna noticia de que estuviera el padre aquí, o no se debería conocer, o, o yo no me acuerdo, no sé, no tengo ni idea pero lo cierto es que yo sí que lo había visto aquí, en una ocasión o dos, en, en el Viera y Clavijo, eh, cuando venían a, a juzgar y tal, eh, venían a la monográfica. Pero hablaban conmigo, nun, nunca hablaban conmigo, nunca. Eh, lo mismo que Fermín Quintero, eh, que es de aquí, de la Isla del Hierro, de Barna, Cambul, eh, Barnacambul, sí, Barnacambul me parece que es, no, eh, Casa del Presa, de Casa del Presa. Eh, yo los quiero desprestigiar mencionando, no, simplemente contar hechos. Este señor Fermín Quintero, que yo lo conocía de referencias, pero yo no había tratado con él, eh, el día antes de la monográfica, vino aquí a mi criadero, se presentó y venía él con alguien, no recuerdo con quién, y entonces venía con la idea de comprarme cachorros. Él quería llevarse cachorros de los míos por el prestigio que yo tenía de, las, de los perros, de la selección y de tal y de cual, para meterlo en su línea. Y yo le dije a él que lo sentía mucho, que no se, no se molestara por eso, pero que yo no tenía ningún tipo de animadversión hacia su persona. Asimismo se lo dije en presencia de quienes estaban allí. Bien, aquí entonces que no le iba a vender ninguno porque no iba a resolver su problema comprándome a mí perros y luego mezclándolos con los suyos porque le iban a, le iban a aparecer los defectos también de los suyos porque él decía de las bocas y de, la, y de las caderas y del carácter y del temperamento y no le, vendé ningún, no le vendí ningún perro al día siguiente cuando se celebraba la, yo estuve abajo y lo vi a él él no me miró y quienquiera que iba con él, que no me acuerdo quién era, probablemente la esposa, no lo sé. Entonces, él ni siquiera me miró en ningún momento. Yo pasé por allí porque, claro, uno va viendo perros y tal. Nada, nada, como si no me hubiese visto en la vida. Hombre, si usted ha estado en mi casa, hemos estado hablando como una hora mínimo, eh, aunque no, yo le, no le quiera vender porque yo le, le, le, le expuse las razones, y eran unas razones lógicas, que, sea, que se caían por su propio peso. Entonces, eh, pues allí, todo el tiempo que yo estuve, a mí no me saludó para nada. ¿Cuál era el interés de este señor? ¿Mis, mis perros? ¿Entablar relación conmigo, amistosa y duradera? No. Iban a ver qué podían sacar de mi criadero. Y probablemente si estuvieron aquí... Los de Guadalcan, en su momento, lo mismo. Porque cuando uno va a visitar a un criador, como me ha pasado a mí en Alemania con los pastores alemanes, pues yo primero he ido a hacer una buena relación, luego les compre o no, pero en fin. Y ha habido criadores de Alemania con los que yo he tenido durante largos años muy buena relación, a Negrete Smith, por ejemplo. Y esa buena relación le reportó a ella muy buenos beneficios, y al marido también, porque yo me traje perros de ellos de muchísimo dinero, un macho millón y medio de pesetas de aquella época 9.000 euros de nuestras eh, y a ella, 400.000 pesetas 500.000 pesetas, cachorros también eh, bueno, pues no aquí han venido a ver qué es lo que podían sacar, llevarse perros de los míos para meterlos en sus líneas y probablemente Felipón con el padre estuvieron aquí con la misma finalidad, pero después ellos se relacionaron nunca conmigo no y con mi hijo ahora querían entablar en relación. Pues, ¿qué le dije yo a mi hijo? Pues le comenté un poquito por encima y le dije, mira, y yo en tu lugar, hijo, no me relacionaría con este joven. Porque este joven es de los del club, de la política del club y ellos son de las exposiciones, de los shows que yo critico con razón, con base, con conocimiento. Y ellos, él ahora, porque como ya prácticamente aquí, de toda esta gente que hace años... Eh, iban muy valientes criando perros, vendiendo perros cuando la moda y tal que eso ya cayó pues claro, ahora estos mismos de Guadalcan tendrán problema para criar para refrescar línea, para aportar algo a su línea si es que se puede hablar de línea a mí me consta que de España han importado incluso de Rumanía de perros de Rumanía, de línea de exposición porque ahí en Rumanía, lo que yo estuve viendo el otro día y que me comentó Manuel, mi hijo, es que están en el tema de las, de las exposiciones, de los shows, nada más. Entonces, se ven obligados a, a importar. ¿Por qué se ven obligados a importar perros? Hombre, pues se ven obligados a importar perros pues porque no tienen con qué, met con qué refrescar, tanto en la península como aquí. Otra cosa. ¿Qué crió o había criado Pascual Asensi, en, en Alicante el tan metido en el mundo del presa como juez y como presidente de la sociedad canina y bla bla bla y, y este eh, Salvador Serrano Antón está criando están criando pues a mí me parece que no es que ya eh, Asensi no criaba o si crió a lo mejor alguna camada, si tenía algo, pero realmente él no ha sido nunca criador. Lo que yo entiendo, un criador. ¿Eh? Y para eso no hace falta ser canario, pues ser alicantino de Barcelona, de Vascongadas, o de Caracas, o de Düsseldorf, o de cualquier parte del mundo. Y ahora me viene a la mente... El, el, el criador de Yorkshire Terrier de, los, de más prestigio con más campeones del mundo en shows, claro, porque el, el Yorkshire Terrier eso es, como los Westies, todas esas razas son shows y hay que vender perritos y entonces hacerlos campeones, y hacer lo que sea para ganar y hacerlos campeones del mundo para poder, como Jesús Pastor con los Westies el, el perro eh, uno que no recuerdo cómo se llamaba, lo, fue campeón del mundo cuatro veces, el Westie ese, bueno, y claro, pues yo le compré cinco hijas, cuando me metí con los Westies cinco hijas le compré, a mil pesetas de la época, pero ¿por qué? Por el nombre del perro, porque yo lo tenía claro, yo tenía hijas de ese, de ese perro cuatro veces campeón del mundo, eh, porque lo compré, ¿a quién le iba a comprar? Ah, le compré una, una cachorra también muy bonita, en Estepona, en la zona sur de la península, eh, en Andalucía, pues, mmm, Málaga, si no recuerdo mal, pues le compré una cachorra a un joven alemán que criaba Westies, muy poquito, tenía muy poquito, y criaba, si no recuerdo mal, Terrier y algo más, razas pequeñas. Bueno, pues... Eh, estas personas Asensi sacó lo del, presa, del libro del presa eh, o incluyó en su libro no me acuerdo, porque lo, lo tengo ahí pero podría mirarlo ahora mismo, pero vamos a dejarlo eh, él, él era criador conocía, porque hombre, que menos que si es una raza eh, una raza que se está imponiendo que está de moda pues hombre, quien tiene que escribir es una persona que esté metida en el tema, que lo conozca. No, no, no, no. Sacar un libro, pues, eh, pues para hacerse un nombre, agregar algo eh, eh, a su nombre, otro más. Bien. Entonces, estas personas eh, han estado, Felipón, buscando por aquí, buscando por allá pero al final han acabado dejando de criar porque la moda desapareció y entonces ya no les compensa criar. Lo mismo que Rafael González Antón, dejó de criar bullmast y se metió con el perro de presa canario que no cometió más que fechorías también. ¿Eh? Eso, cuando yo digo fechorías, pues son todas esas cosas de juicios amañados, esas cosas. Bien. Otro punto que tengo que corregir y algunos seguramente que se me escapa. Me decía este amigo, que no lo voy a mencionar, no lo quiero mencionar porque, porque va a estar en boca de todos, y luego lo van a tratar como el apestado, y este señor no es ningún apestado, es un tío serio, eh, y que cuando habla una cosa, eh, es, es, porque él lo dice de primera mano, y lo que dice es así, si no se callaría la boca. Entonces, él me comentó que con respecto a aquella monográfica que yo dije que apareció anunciado en el periódico El Día, la, la, la, o sea, que habían premiado los perros y apareció dos días antes. No, no, no, no, no, no fue así. Entonces, cuando él me lo dijo ayer, digo, pues es verdad. Pero bueno, a los efectos es lo mismo. La monográfica era el domingo. Y el domingo por la mañana, a primera hora, cuando salió el periódico El Día, del que yo era colaborador, pues apareció como los, premio, los perros premiados y felicitando y bueno, todas esas cosas, ¿no? se enteró todo el mundo, los jueces que estaban allí, el juez que estuviera allí, que no recuerdo yo, no, no sé quién era ni le pregunté yo a este amigo, supongamos por ejemplo que era eh, Carlos Salas Melero, o oh, no, pero era uno de ellos. Bien, entonces lo leyeron el periódico el día, porque el periódico sale temprano, de madrugada, y la monográfica se celebraba pues, a partir de las 10 de la mañana. Todo el mundo se enteró, todo el mundo mirando a todo el mundo, fíjate tú. Y fue la monográfica. Y los perros que venían en esa, en esa, en esa información, eh, la crónica de la monográfica, dices que no se molestaron en cambiar. No, no, los que salían la crónica, de primera hora el predicó, esos fueron los premiados. No lo cambiaron. El cinismo. Eso es un cinismo. ¿Cómo le miran luego a la cara y la gente cómo los mira a ellos? Les da lo mismo. Los corruptos en política, los jueces corruptos, les da lo mismo. No hay moral. No hay ética. Esa gente. Imagínense ustedes, ¿cómo se ven a sí mismos? ¿Soy corrupto? Pues nada. Ellos buscan la manera de justificarse. Ellos en su filosofía, entre comillas, en su filosofía existencial, se ven, no como corruptos, no, como que lo que están haciendo no es grave es su forma de trabajar, es su política en bien del perro de presa canario. O sea, aquella conferencia de Carlos Salas Melero, que luego al día siguiente contradecía por los, con los hechos, hacía todo lo contrario de lo que había dicho el día antes. Dice, oye, todo lo que dijo allí, los aplausos, era rabiar. La gente se entusiasmó, porque era convincente. Claro, Carlos Salas no es un tonto. O sea, no es tonto. No, es un tío inteligente, pero es un corrupto. Premios amañados a favorecer, como decía el de abanicos del Jarama. Vamos a sentarnos allí. Y así nosotros entablamos una buena relación. Digo, si yo sí ya lo conozco hace muchos años. Yo había escrito de él ya, de cuando lo del perro de presa canario. Y ahí está en el libro. Léanlo. Entren en mi página web. Descárguense el libro, léanlo ahí. Moléstense en leer el libro. Todo lo que yo vengo planteando durante un montón de años. Y yo no soy ningún corrupto. No he querido involucrarme en el perro de presa canario. Hay un señor que dice ahora. Eh, a raíz de uno de estos últimos vídeos míos, que por qué yo con mi experiencia, mi bagaje y tal y igual, yo no entro en el club para que el club funcione. El club, el club está podrido. ¿Qué voy a hacer yo en el club? No, yo desde fuera, desde fuera, puedo hacer la labor que he venido haciendo. De crítica si hace falta criticar. Para poner las cosas en claro, No soy ni un disidente ni nada, soy un crítico de lo que se está haciendo mal, que eso perjudica al perro de presa canario y a cualquier raza. Esto le perjudica, estos comportamientos le perjudican a cualquier raza. Les voy a poner un ejemplo. En Birmingham, Inglaterra, un año, solamente un año he estado yo allí, en el Craft, la mayor exposición de perros que existe en el mundo. Allí me, me comentaban que se juntaban una media de 20, todos los años, de 20.000 perros de distintas razas. Y estábamos viendo los juicios. Un joven que trabajaba y trabaja en Iberia, amigo mío, eh, Sergio Rodríguez Fraile, que era con Juan Carlos, que me presentaban mis perros a confirmación de raza y todo eso, pues en Madrid, Talavera la Reina, una vez fui yo con ellos a Talavera de Reina con Juan Carlos, eh, bueno, pues estábamos allí, este Sergio habla perfectamente inglés, trabaja en Iberia, viaja mucho, ha viajado mucho, y además ellos tienen estas personas que trabajan en Iberia, tenían muchos vuelos gratis, entonces yo me fui con ellos a Birmingham. Vale, Estábamos viendo juzgar perros, y yo no soy partidario porque ya he planteado el por qué no soy partidario de los shows como están montados. Estábamos mirando unos chao-chaos, y era una señora muy elegante de unos 50 años juzgando era la juez eh, y había pues unos ocho machos en pista en el ring de moqueta verde, todo muy bonito y estaban todos iguales y yo les estaba comentando a estos amigos fíjate tú qué uniformidad racial Est son de distintas líneas pero son iguales eso se llama raza y en una de esas, el que, claro, sacan a uno a la pasarela, luego para allá, otro y otro, y cuando iba por el segundo o el tercero, que yo estaba comentando eso, y mira tú qué uniformidad racial, le digo a Sergio, digo, mira tú, es esta, de un posterior está mal, ¿has visto el saltito que ha dado ahí? O sea, apenas perceptible. Diciendo yo esto, la juez llama a la señora que presentaba el chau chau, que era también una señora de más o menos la misma edad la juez muy simpática con, la cara, con una sonrisa eh, y se acercó y muy bajito le dijo lo que tuviera que decirle que ya, usted, ya pueden ustedes imaginarse y automáticamente la dueña del perro con su perro salió de la pista, del ring y adiós y le dije yo Sergio eso es lo que hay que hacer Claro, lo que yo he venido planteando durante tantos años con todas las razas y especialmente con el perro de presa canario. No admitir ningún perro ya a partir de, del año y pico que no tenga certificado de libre display de cadera porque empezaríamos a sanear un poquito el panorama y eso se lo planteó el presidente de la sociedad canina española a Valentín Álvarez. Y yo fui crítico con la Sociedad Canina Española. Y Carlos Salas Menero formaba parte de la Comisión de Razas Caninas Españolas. Bien. Ahora me viene a la mente otra cosa. A los 25, o sea, en la Sociedad Canina Española, a los jueces que cumplen 25 años, lo que llaman las bodas de plata, le dan una insignia de socio veterano de, de más de 25 años. Entonces, esa insignia, o lo que quiera que fuera, se la dieron a todos los que llevaban en la sociedad canaria española ya 25 o más de 25 años. bien Y en una ocasión, eh, a mí me correspondía también, porque yo llevaba más de 25 años. Yo no me enteré, me enteré, me enteré a toro pasado de que les habían concedido a los que llevaban más de 15 años esa distinción de plata, pero a mí no me dijeron nada. Entonces, cuando yo me enteré, me dirigí por escrito a la Sociedad canaria Española, a la Secretaría. Y yo no recibí respuesta ninguna. ¿Llamé por teléfono? Tampoco. Sí, sí, vamos, vamos, aquí habrá habido algún error, a mí no me la dieron. ¿Por qué a mí no me dieron esa distinción? Porque yo no era de la pomada. Yo no era uno de ellos, ni como criador, ni como juez, ni como nada. Yo era de esas personas incómodas, que yo nunca falté al respeto, pero yo simplemente por decirle, o en algún artículo, decir que la sociedad canina española debería exigir, poner como, como obligatorio que los perros tengan que... Tener el certificado, no, que están radiografiados. Yo puedo decir que están radiografiados. No, no, oiga, usted muestra el certificado de libre display de cadera de la sociedad autorizada para la Sociedad Canina Española e Internacional, por ejemplo, ABEPA, y hay más. Pues no se me dio la, la distinción esa. Yo con los años, yo seguí siendo socio porque me interesaba. Porque criaba pastores alemanes, pero cuando dejé de criar pastores alemanes, cuando ya habían entrado en la crisis financiera del 2008, pues yo me di de baja de la Sociedad canaria Española. ¿Cómo me di de baja? Dejé de pagar. No volví a pagar. Me parece que ni siquiera me di de baja por escrito. Intencionadamente. Bien, pues entonces... Si quieren, tomen nota. Y no son únicos, ¿eh? No, no, no, no. Pascual Asensi, Alicante. Salvador Serrano Antón, fechorías en los juicios y en la cría. Paloma Iglesias, no hablemos. Me comentaba este señor que cuando vino a juzgar, una de las veces que vino a juzgar aquí, les dijo: eh, clasifíquenme los perros que quieren que les premie. y así se hizo o sea que esta señora o no estaba capacitada para juzgar o ella no quería enemistarse con los del club con Manuel Martín Betancourt que era el que cortaba el bacalao durante muchos años luego lo que hiciera ya cuando estaba eh, Antonio Gómez Ramírez seguro, porque peor todavía más inmoral eh, mucho menos ético bueno, pongámoslo en el mismo nivel Miguel Ángel, el pichón, lo mismo, ese tío no sabe, eso no sabe nada de ética, ni de moral, ni de ética, de nada, nada, eso nada. ¿Eh? Este señor hacía lo que les daba la gana, ahora este, ahora el otro, se falsificaban papeles, eh, se les adjudicaban papeles cuando ellos lo querían conveniente y punto, y aquí no hay otra. ¿Eh? Bien, Felipe Llanos de Sevilla, Guadalcán, Felipón el que se puso en comunicación con mi hijo, que mi hijo no se dio por enterado, pero me lo comentó a mí y le dije, mira, olvídate de esta gente. Y Felipón va a ver esto. Va a ver esto. ¿eh? Y él está en el mismo saco, con las mismas corruptelas, la misma falta de seriedad, de competencia y de todo. ¿Vale? Eh, Carlos Salas Melero, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Después de lo que me dijo eh, este amigo mío ayer, y yo no lo sabía, hombre, yo sabía lo que yo había tenido, lo que yo había visto con Salmelero, aquel señor que sacó el mastín inglés en la casa de campo, era Carlos, digo, pongamos que se llamaba Carlos. Bueno, pues ese era Carlos Sala con su mastín inglés. Y yo ese mastín inglés no le doy de comer en mi casa, le busco propietario y lo tenga en su casa. Pero yo, O lo tengo en mi casa y que se muera de viejo en mi casa. Pero yo no lo llevo a exposiciones, porque eh, no desde el punto de vista psicológico, ese perro no era un perro de calidad. Prototípicamente, bueno, habría otros, pero ese era de Carlos Salas. Y a ver quién no se lo premiaba, a Carlos Salas de la sociedad Canaria española, de la Comisión de Razas Caninas Españolas, anda que yo no bregué con él y contra sus políticas y con sus maneras de hacer, ¿eh? no hacía falta que nadie me lo presentara. Y a este señor, que ya lo publiqué yo hace años, le dije yo él me dijo a mí, no, porque yo decía no, que estaban falseando la realidad del origen del perro de Presa Canario, que de recuperación nada. Y entonces me dijo... En, por escrito, que un poco de, de eh, mitología en torno al perro de presa canaria no le iba mal y yo le respondí por escrito y él debe de conservar la carta me imagino yo eh, yo le dije que del perro de presa canario se iba a saber toda la verdad y toda la verdad se ha sabido todo esto que estoy hablando, todo lo que he escrito anteriormente es la realidad, es la verdad y no hay más verdad que la realidad y el que diga otra cosa miente miente y para que alguien entienda para que ya en la posteridad se entienda de cómo se fue gestando el perro de presa ha sido así como yo he venido planteando y seguiré planeando pero es que con otras razas ha pasado más o menos lo mismo pues hombre pues sí porque no sabemos nada no dejaron nada escrito de sus orígenes sabemos del del del, del tosainu, algo de los perros que se utilizaron para sacar tosaíno para las peleas de perros en Japón. Del mastín napolitano, los que crearon el mastín napolitano, que hablaremos del mastín napolitano, alguien dejó algo escrito? No, no interesaba. O los creadores de esas razas pensaban que no interesaba. Del Cane Corso han dicho algo? Nada. Nada de lo que se hacía y de lo que se está haciendo de los últimos cruces que se han hecho. Con Bull Mastiff. Y haremos también un vídeo sobre el, el, el, el cane corso. ¿Y qué es el Boer Boel? Claro, eso aparece en las revistas, en la publicidad, conforme se venden perros, pero no saben lo que, lo que está detrás de eso. No lo saben. Y lo que saben se lo callan porque no les interesa, y sobre todo si son criadores. Hoy estaba viendo yo una, una entrevista que le hace eh, un señor en un canal en el YouTube, ¿no? En un canal en México, eh, un señor que por lo que dice ahí eh, empezó con perros de abanicos del jarama. Claro, este señor no lo sabía. Dice que en París, este señor estudió la carrera de piano y luego... Eh, bueno pues fue a especializarse no sé qué, cuenta él ahí en esa entrevista y luego habla del perro de presa como se inició cuando le pregunta a este señor el periodista y entonces él pues eh, expone bueno sí, yo no sé yo me imagino que este señor ha leído cosas mías también pero no se moja, no le interesa y empezó con los perros de abanico del Jarama. Bueno, pues esos perros de abanico del Jarama, que este señor, cuando le hace la entrevista, él dice que ya no cría. Claro que no cría. Ese señor que a mí me dijo, vamos a ponernos ahí al lado de, de Carlos Salamereo, en Madrid, en la Casa de Campo, ¿eh? para hacer amistad, para que luego nos premien los perros. Bueno, pues este señor le compró a este de abanicos del Jarama. Es con lo que empezó. Pero empezó con conocimientos de causa y luego se lo tomó con el concepto de la ética de la seriedad, de la honradez, voy a ser criador de presa canario, pero me lo voy a montar bien y voy a ser un criador ejemplar en la medida de mis conocimientos y bla, bla, bla. ¿Lo hizo? Como tantos criadores, no digo que no lo hiciera, pero tengo mis dudas. Porque habla de baricos del Jarama. Esos perros de abarico del Jarama entraron con registro inicial en Madrid, pero ese era un auténtico autóctono perro de presa, canario, gestado, la genealogía, todo él en, de las Islas Canarias. Nah. Ese perro tenía parte de los de Pascual Asensio, digo, perdón, de Pascual, de, de Asensio el de Madrid, eh, que algunos lo tienen. ha murió? Murió parece ser que en la cárcel, estuvo varia, varios años en la cárcel. Y ese señor, pues, no era ningún ejemplo, como yo he dicho en algún escrito y en, y en algún vídeo, no no era ningún ejemplo a seguir. Y yo sé que hay partidarios de él eh, y que me detestan a mí, ¿por qué? Porque digo la verdad. ¿Y quiénes son partidarios de él, que tuvieron relación con él? Pues otros de la misma hebra. Otros. Uno de ellos, que estuvieron aquí hace unos años, que yo los he mencionado en un artículo y en un vídeo de que vinieron aquí, que yo les dije, llámenle ustedes a esos perros, los conocí en, en Talavera de la Reina, eh, que fui con Juan Carlos y él fue el que me pre presentó los perros. Eh, yo les dije, ustedes a sus perros llámenle aquí, no se lo dije allá. Allí vinieron a saludarme, a conocerme, a ver los perros, muy bien, todo muy bien, pero cuando vinieron aquí también, también no. Entonces yo le dije, llamen a sus perros, porque ustedes le están llamando presas canarios, que no son. Llámenlos perros de presa castellanos, llámenle perros de presa españoles y tal y igual. Y no les gustó nada, porque eso lo he puesto en un vídeo ahora, que ya lo había pisto, puesto por escrito en un artículo, y se han dirigido ahora, hace poquito, eh, a mi hijo, pues en plan bravucón y amenazando y que les regalara... Eh, un macho y una hembra. Digo, esto está tan mal de la cabeza. De los dos, el más menudo que no recuerdo cómo se llamaba. No se puede ir así por la vida. Esa gente no es honrada. No es de fiar, como se dice en política, de a esos políticos dicen, no son de fiar. Claro que no. Y estos criadores no son de fiar. Esos son corruptos. Totalmente. Y esos han hecho todas las fechorías que han podido, ellos con tal de sacar sus perros adelante, como sea. Usted puede cruzar, o no cruzar, usted se lo, puede, se lo puede mantener en secreto, porque no le interesa decirlo, por las razones que sea, vale. Pero que todo sea con una intención recta, de mejorar la raza, metiendo esta raza o metiendo la otra, cuando no hay. Punto. Bueno, pues... Eso fue lo que me comentó. Me parece que ya es suficiente por hoy. Esto es lo que mmm, sale de, de la conversación con este amigo mío, que no quiero, eh, porque le va a perjudicar, le va a perjudicar. Es que no, toda esta gente no le va a saludar. Él no está metido, pero trata con... porque esto es muy pequeño. Aquí nos vemos todos. Yo no, porque eh, yo no tengo el problema que tiene él. Yo estoy en mi finca con mis perros y yo no voy a exposiciones a ver, ni a ver ni a nada, ni trato con esta gente. No me niego a tratar con esta gente. Yo trato con gente siempre, en todo momento, donde quiera que sea, pero gente que sea, como se suele decir en España, gente. Yo cuando sé que es personas que no son gente, que no son de fiar, no trato con ellos. Ni para beneficiarme ni para nada. No trato con ellos. Y si hay que denunciar algo, lo denuncio y que de mí quieren decir porque yo hice, porque yo dije porque no sé qué, no sé cuántos que lo demuestren que lo demuestren quiero terminar diciendo, por ejemplo que una vez vine yo a la laguna de Tamaimo yo vivía entonces en Tamaimo y tenía que hablar con un veterinario Juan Plata él es gomero Tenía consulta y me imagino, no sé si ya no tiene esa consulta, él probablemente esté jubilado, no sé si, si, si vivirá todavía, me imagino que sí, yo no le deseo la muerte sino todo lo contrario. Bien. Y entonces eh, él era el, el, el veterinario el, de sanidad del, del mercado del, de la laguna, del mercado donde se iba a comprar alimentos, de todo, el mercado central de la laguna. Que luego estaba en la Plaza del Cristo, y en la Plaza del Cristo no, en la Plaza de Adelantado. Y luego, pues con los años se cambió, eh, allí mismo en la laguna, pero en la Plaza de, del Cristo, si no recuerdo mal. Sí, allí está. Bien, entonces tuve que ir allí porque estaba allí en el despacho atendiendo en el mercado, y, y, y no recuerdo para qué fue, por alguna cosa que necesitaba yo de ese veterinario. No era mi veterinario. Entonces, hablando con él, sentado allí en el despacho, él no sabía quién era yo, no me conocía de nada, de nada. Él no, no me había visto, no había tratado conmigo. Y entonces, no sé cómo él hizo venir a cuento de ese tío de Tamaimo que le dejaron un perro ¿eh? Eh, y que o lo mató, o no sé qué, me dijo a mí, ¿no? no recuerdo qué es lo que dijo, no sé qué barbaridad dijo. Y entonces yo escuchándolo a él, impertérito, cuando dijo ese señor de Tamaymo, digo, ah, eso va por mí. Y cuando ya él se despachó, me contó la película de la tal cual, que le había hecho a un conocido suyo, no sé qué. Cuando terminó le dije, me quedo mirando para él a la cara, digo, perdón usted, ese tío soy yo, y lo que usted acaba de relatar, a mí sin conocerme, es totalmente falso. Totalmente falso. Eso no fue así. El perro pareció muerto. Ese perro tenía un problema de salud. Lo que pasa es que el propietario no me lo había dicho, que tenía que haberme lo dicho. Probablemente no me lo dijo porque pensaba que aquello no era una cosa grave y que hubiese a pasar nada, porque el perro me lo dejó, no recuerdo si fue para residencia o algo de eso. Bueno, pues ese perro que murió, le dije yo que viniera a recogerlo para llevárselo y que lo podía llevar a un veterinario para hacerle la autopsia ver de lo que había muerto. Y me dijo este señor que tenía una pequeña sala de arte aquí en... En, en Santa Cruz, cerca de la calle Castillo, en una transversal allí en un rinconcillo que había. Bueno, entonces me dijo, no, no, no, no. Eh, y se quedó el hombre muy afectado, claro, es lógico, es normal. Dice, no, mira, entiérralo en un buen sitio, tal y que cual, yo ahora qué voy a hacer, qué es cuántos, me has dejado frío, eh, con el cariño que yo le tenía al perro, bueno, más o menos así, ¿no? Total que ahí quedó la cosa. Y yo, en la finca de un vecino, colindante, que no se trabajaba así fin que hacía muchísimos años porque esa gente se había emigrado a Venezuela y aquella huertita allí en aquella zona de volcán, pues eh, no se cultivaba, ni aquella ni en los alrededores, hice debajo una higuera un hoyo, como de metro y medio allí yo de pico y pala y venga y dale y venga y dale, porque es lo, lo lógico hubiese sido que este señor hubiese recogido el perro y se lo hubiese llevado no, tuve yo que hacer el hoyo y enterrarlo allí Vale. ¿Ya está? Pero al cabo de unos cuantos días, no sé, un mes o mes y medio, no me acuerdo, vino por allí con otro, con un automóvil normal y corriente. No aquello que tuviera algo encima para poderlo poner, no, no, no. Entonces, para que le entregara al perro. Yo, ¿Cómo el perro? Si tú me dijiste que lo enterrara que tú no, no te lo ibas a llevar, que te, te estabas muy afectado y te da igual, pero lo lógico hubiese sido que tú te lo hubieses llevado. No, no, no. Digo, pues ahora ese perro está ahí pudiéndose. Y entonces me dijo, pero bueno, ¿me lo vas a dar o no? Digo, yo ahora mismo no. Si quieres yo te digo dónde está, tú lo sacas y eso te mira. Dice, pues si tú no me lo das, eh, yo te denuncio. Digo yo, ni corto ni precioso, digo, que vas a ir a la Guardia Civil? Pues mira, vete por ahí, ahí en, en, en guía de Isora, que está allí cerquita. Digo, ahí está el puerto de la Guardia Civil. Te vas allá, me denuncias, eso termina, y ya nos veremos en el juicio. Así mismo, con se marchó. Cuando yo vi que efectivamente el coche iba por arriba por la carretera, que desde mi criadero se veía porque la carretera iba por arriba, cerquita, me voy a mi casa... Me cambio de ropa, me voy a Ico de los Vinos. Había un abogado allí, eh, Borges. No recuerdo por qué yo lo conocía, alguna cosa, pero que no tenía que ver con perros, ni nada, de eso. Borges, pues le conté el hecho y dice: Ah, tú, tú no te preocupes. ¿Dónde dices que fueron? Digo, se fue a, a, a Guía de Isora. Vale, pues ya nos avisarán, ya nos dirán algo. Y si no, yo me paso por allí. Bueno, no recuerdo cómo fue, si él se pasó por allí, cómo terminó el tema. Bueno, hubo juicio. énico de los Vinos. Él vino con su abogado, un abogado joven, y yo me presenté con mi abogado, Borges. Allí hubo un juicio. Este señor perdió el juicio. Porque él reclamaba un dinero. No recuerdo cuánta cantidad. Y el juez... El... El abogado mío, no, el juez, eh, porque estaba el abogado Verdad, y el juez, que era de allí de Ico de los Vinos, le dijo: ¿Y quién, quién le valoró a usted el perro? Porque usted dice, reclama esa cantidad de dinero, ¿y quién le, le, le ha dicho a usted quién le valoró el perro? Y está igual. Y dijo: Mi veterinario que me dijo que ese perro. Que dice, y el, el veterinario, ¿quién es para decirle a usted lo que vale el perro No de cara a un juicio? ¿No? Bueno, como quiera que fuera, este señor perdió el juicio, tuvo que pagar eh, su abogado, y eso terminó. Y yo pagué mi abogado, porque no hubo, no hubo costas, porque si, no hubiese ten, él tenía, si mi abogado hubiese reclamado las costas, pero no, fue un juicio normal y corriente. Y total, luego mi abogado pues, me cobró a mí lo mío, y me dijo, mira, te voy a cobrar muy poco, y lo único que te pido yo es una cachorrita de pastor alemán. Dije, ah, bueno, pues ya está hecho, no hay ningún problema. Pero eso fue ya una vez celebrado el juicio. Eso fue lo que me pasó a mí con Bueno, hay personas que es que. Y además, seguramente que aquel señor, pues se creyó él en su derecho y además se autoconvencen de que, de que eso es así, ¿no? Y el veterinario ese, eh, que me van así por la vida, bueno, pues eso, todo eso, eso es una mentalidad delictiva eh, inconsciente muchas veces no, no se plantean de que estos jueces por ejemplo que lo que están haciendo está muy mal eh, otro, ya termino con lo que porque me están viniendo a la cabeza eh, este amigo me decía que una vez había aquí no una monográfica sino una exposición oficial y, y entonces él tenía un perro de capa bardina un cachorro de, no sé si, un, año, un cachorro, de un año y pico, un año, o nueve meses, o algo así, ¿no? Y entonces le dijo al hermano, mira, preséntalo tú, porque como a mí me conocen, el juez me conoce y tal y cual, pues me van, me van a fastidiar con el perro. Lo presentas tú, que no te conoce nadie, porque no es del mundo del perro, ni anda con... no lo conocen. Y yo, una vez lo vi, si lo veo ahora tampoco lo conozco. Entonces lo presentó el hermano y juzgaba Salvador Serrano Antón. Entonces dejó dos al final, uno Leonado y el de Capa Bardina, y estuvo mirando para acá, y estuvo mirando para allá, y al final le dio al Leonado. Bueno, pues nada, primer premio. Al día siguiente, se vio con o al día siguiente, o el mismo día, no sé bueno, vio a José al dueño del perro y le dijo, mira habló del perro, dice, mira, ayer estuve con, en la duda, hablando del juicio ¿no? Estuvo, estaba en la duda si dárselo al, al a aquel o al otro, al bardino dice, pero a mí me gustaba más el bardino me parece que es un perro mejor perro, ¿no? pero bueno le di al otro, el chico se fue contento y tal, y entonces este amigo mío le dijo, pues ese perro era mío. Y el otro se quedó sorprendido. Dice, ¿y por qué no me lo dijiste? Entonces hubiese dejado el tuyo. Y entonces este amigo mío le dijo, no, no, no, oye, tu deber es juzgar al perro que tú creas. O sea, que este señor, eh, Salvador Serrano Antón, si hubiese sabido que aquel otro perro era de su amigo, le hubiese premiado a aquel perro. Como el que presentó el perro, él no lo conocía de nada, pero sí conocía al otro que presentaba el leonado, que era del club, y le dio ganador al otro. Vamos a ver. Pues eso es lo que hay. Un cordial saludo, muchas gracias, pongan un perro de presa canario en sus vidas que no les va a pesar y muy, abran los ojos de la mente porque hay tanta estafa con esto de los shows y de las exposiciones, o sea que viene siendo lo mismo que traducido al español o al inglés, da lo mismo. Eh... Cómo funcionan es así en la mayor parte de los casos, en los mastines españoles, en los eh, canecorsos, en lo que quiera que sea. Miran al que, al que juzga, digo al, al dueño, del, eh, no juzgan al, que, al perro en realidad, lo ven y tal. ¿eh? Ese perro, el Tigalate, que dice que estaba totalmente desarmado, Carlos Salas dando una conferencia y todo el mundo aplaudiendo y al día siguiente todo lo contrario de lo que él había dicho había premiado el perro que le habían dicho un saludo